que generan dudas en la población sobre el resultado. O sea, la duda, Sebastián, es sobre el resultado de que ustedes han tenido a favor. O sea, no es esto, no estamos hablando de de marcianos, estamos hablando del movimiento al socialismo. De eso estamos hablando. Si tu corazón quiere creer eso, hermano, si tu corazón quiere creer que es así, no dice de la carta al movimiento al socialismo. Tu corazón no, no, no. quiere creer eso. Exigen acciones en la población sobre el resultado de las elecciones. Ese es el resultado de las elecciones. O sea, no tienes que leer entre líneas. Está clarísimo lo que dice la vocal. Las palabras no, no eh. Dudas y que muestran las responsabilidades que se deben asumir a partir de las acciones y omisiones, tanto del propio. Tribunal Supremo Electoral del Estado, como de la propia OEA, cuya misión de observación no tomó en cuenta estos aspectos, pese etcétera, etcétera. Etc. Tú lo has leído clarito, en la última parte, hasta te has puesto un poco rojo incluso, hermano. Dice, contra el mismo órgano electoral y contra la OEA. Dice clarito, vos lo has leído, te has puesto rojo cuando lo has leído, te has dado cuenta, hasta te has dado una sonrisa, te has salido. ¿A quién ha favorecido esto, pues? Ha favorecido a ustedes, al más. Y estamos al segundo, hermano, y el tercero está reclamando que podía ser segundo, no sé. No, no pero dice. Pero Tú estás no, interpretando estás lo que quieres creer. a llegar a una no, conclusión no, no, tuya. No, estamos en, en algo. no cara, la burla Lo, lo que no, dice hombre. la carta lo has leído. Vos no te la no, hermano Sebastián, querido. Pesada, lo acabas de leer, la carta es clara. Dice contra la OEA que no ha escuchado lo que yo decía y contra el mismo órgano electoral. Dice clarito, a ver, volverlo a leer. Pero, lo lo pero, con calmita pero, y lo vas a entender bien. Pero, Sebastián, te estás burlando de la inteligencia de la gente, al decir... No, no, pero, no, no, hermano, que... querido, estoy hablando contigo, no te escudes en la gente, Sé un poco serio. Pero no te que escudes que es en la es gente, que te vos, estoy hablando ¿no? a vos, no digas, o sea, no, cada vez que me demuestran que estoy vos, equivocado, vos, me estoy burlando de la gente. Años, Fé todo Fé todo serio, todo que a serio. serio, que serio. Leo de nuevo y lo vamos a interpretar. leo de nuevo. Tan serio que nunca escapo. A ver, yo puedo decir Una algo. Sobre Bilinio, cada que alguien te demuestra algo es un insulto a la gente. ¿Por qué no los escudas? A la puta, me he equivocado. Estaba leyendo y me he dado cuenta que la carta dice... OEA y esto. Por favor, a ver. Lo que dice la carta es que aparentemente ustedes, la gente de ustedes ha cometido actos dolosos, culposos, etcétera, etcétera. Eso lo dice lo entre líneas. Eso ya. lo dice entre, entre líneas. es mucha interpretación, hermano. No Han no, leído no, y decía clarito. Léelo otra vez, Virginia, a ver, léelo otra vez. La cantidad de vez que quieras. Yo te voy a decir algo, Sebastián. Ya. A decir algo. Vamos, veremos. Punto Tranquilo, uno. los dos, tranquilo, Punto los uno. dos. No, Agustín, pará. Punto uno. Esto no se trata de extraterrestres. Se trata de los millones, millón y pico que tienen dentro del padrón electoral que aparentemente han sido entregados en el sistema con la maquinita por segunda vez, tercera, cuarto, quinta vez, ya lo vamos a saber porque todo se va a saber. En esta vida, la verdad siempre se impone. Ustedes decían que venga la OEA para hacer una auditoría y que esa auditoría va a ser vinculante cuando ha venido la auditoría, lo primero que han hecho es escapar. Entonces, ¿qué queremos ahora? Que se haga una auditoría y que esa auditoría le diga a los bolivianos y al mundo qué es lo que ha pasado. Yo te voy a decir algo, Sebastián. Tenemos que ser serios, Sebastián. Y ser serio significa no burlarte ni de la gente ni de nosotros. Cuando vos dices no, para para para para para esto no se trata para, de para mundo? para para Virginio. Para? Para? Virginio, sé, ¿Virginio? ¿Virginio? ¿Sé serio yo no voy a es estar ahí verdad, en un carnaval de tu terapia yo te no voy a estar en tu terapia hermano querido no voy a estar en tu terapia Sebastián, no voy a estar en tu terapia tú me dices una cosa yo debato contigo otra cosa cuando tú sientes que no tienes razón Virginio, no te escudes en la gente pero sea valiente. Pero sea valiente. ¿Para qué? A ver, pregúntale a la gente. Yo le quiero preguntar a la gente. Viendo, <risa> <joven>. no, <risa> ya, no, no, ya voy, voy poner una encuesta, no, hermano. No, voy a para una encuesta. Viendo, Usted interpreta ahí, como ¿verdad? Virgenio. Ya, lo <risa> voy a poner en silencio a los dos. Disculpen, lo voy a poner en silencio a los dos. Un ratito, cálmense los dos.